Desde ya agradecer a los que nos vinieron a visitar al Secretario de Justicia de Alimentarios el doctor Juárez eh, la Secretaria de Niñez y Familia de la provincia así que, y las nuevas autoridades del, del Colegio de, de Abogados ¿no? se busca este, llamar más este, tener una mesa más amplia también, ¿no? desde, desde provincia, este, eh, capital y bueno, ver en los distintos municipios este, también para que se vaya a trabajando y se vaya implementando la ordenanza. Toda reunión que trate de, de, de ver de qué mecanismo podemos implementar y qué es lo que podemos mejorar en lo que vamos, en este camino que, que, que hemos iniciado con este registro de deudores alimentarios morosos, es bueno. Vamos a ver qué es lo que se puede sacar en... en en limpio de esto, en claro y poner este, a trabajar sus puntos. Bueno, se han tirado varias ideas en la mesa que han sido bien recepcionadas. Sí, sí, así es. Nosotros hemos manifestado y expresado la, la intención que tiene el gobierno de la provincia de Jujuy, especialmente en este tema, que es un tema delicado para la sociedad y que, por supuesto, nos, nos interesa mejorarlo, nos interesa pulirlo y aceitar todos los, los engranajes necesarios para que se haga realidad lo que, que venimos ¿no? Ha estado el Poder Judicial representado a través de la Secretaria del Tribunal de Familia, de defensoras eh, de niños y niñas adolescentes y defensoras civiles. Ha estado el Estado provincial a través de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Justicia y bueno, distintos estamentos, colegios, redes de, de mujeres, eh, donde se ha debatido y se, se ha valorizado la ordenanza que se ha dictado desde el Consejo en relación a la exigencia de no tener eh, antecedentes eh, como deudores alimentarios para hacer trámites municipales. Eh, lo importante es que también se articula con el Secretario de Justicia el funcionamiento del registro. Tenga presente usted que las personas que no cumplan con la cuota alimentaria van a ser inscriptas en un registro provincial donde el juez ordena la inscripción y ese registro emite contancias, ¿sí? emite constancias de que uno no está inscripto o que sí está inscripto. El hecho es que el municipio capitalino a través del Consejo de haya tomado la decisión política de dictar este tipo de ordenanza y que ha sido una ordenanza, que, como bien lo han dicho los concejales, presentes de todo el Consejo, no de un sector especial, sino de todo el Consejo, es eh, definir una clara política de respeto del derecho humano a la alimentación que tienen los niños.